¿Qué pasa luego ¡Venga para acá! 不要打 Loser. Mi teléfono. Mi teléfono. Voy a está no no, la aquí. No, estoy grabando el Ya que, siempre. un yo estoy en un sin un No, weón, me va una No una baile Pero no Mira, canción Ah? en directo un reality Weona, si se lo sube a Youtube nos pagan después ¿En serio? Ay, hijo de puta ¿Van subiendo las visitas?